La caña entra y te va a moler. La mañana está muy fría ven las hasta con llover. Vamos a cortar la caña entra y te va a moler. La mañana está muy fría guía, ven hasta con llover. El negro cortar la caña. Organización, los compadres del sabor Organización, los compadres del sabor Los, com, los compadres del sabor Los compadres del sabor la caña que el te va a moler La mañana está muy fría y el con llover. Vamos a cortar la caña que el te va a moler La mañana está muy fría y el con llover. De negro cortar la caña como la miel De negro cortar la caña Trabajar con ustedes, el señor Salsa Arturo Eras, sonido la de La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo de música es un pueblo de Corta la calle, Pedrito, corta la caña Ay, de negro corta la calle Tanto como la mierda Corta la calle, Pedrito, corta la calle nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente. Cuando llegamos contentos a, a trabajar. No importa que esté lloviendo, si hay ganas para cortar. Cuando llegamos contentos a traficar a trabajar. No importa que esté lloviendo, si hay para cortar, de negro cortar la caña, tan dulce como la miel, de negro cortar la caña. Sí, Señores y público general, agradeciendo su asistencia en esta ocasión, sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo que solo ustedes se merecen. No importa que esté para trabajar. No importa que esté lloviendo si hay caña para cortar con el aire cortar la caña. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana.